que cree haber oído hablar de él, otros creen incluso haberlo visto pasar, pero solo unos cuantos han tenido la oportunidad de verlo volar en directo, dos hélices en las manos, dos alas en los pies, fuerte el aplauso para recibir a el hombre, adiós, vale los que sean los del The Walking Dead. Gracias a los cuatro de siempre, por el mismo aplauso de siempre. Vamos a hacer una cosa. Para darme ese aplauso de mierda, no me aplaudan más. Ya me apaño yo solito. ¿Están ustedes flipando? ¿Qué les pasa? Estoy aquí, sudando como un pollo, dándoles el 120% de mi capacidad. Vestido de gilipollas. ¡Espéren, espéren, espéren! Me voy a subir aquí, me la voy a jugar. No sé ni por cuánto, joé! Un aplauso, es gratis. No se lo van a descontar de la nómina. ¡Vamos, ve! ¡Avión! ¡Che! Gracias. María, avión avión, avionetillo pero de dos motores. Vamos allá. Lo tienes en plano, estás grabando. Bien. Voy. cuento un chiste y lo cambiamos por esto? Bueno, ¡Qué cabrón ¿eh? ¡Bien, va! ¡Voy! ¡Madre mía! Vamos, ¡No, no! ¡Esperen, esperen! esperen esto solo es el 1%! ¡Madre mía! ¿Por qué no habré estudiado? Un FP de un par de añitos, ¿qué me costaba? Pues eso, un par de añitos, total, esto me ha costado más Intenta coger un atajo en la vida y resulta que es más largo Esto me pasa por querer subir de nivel, vaya De perro flauta para arriba Bien, señoras y señores, quedan dos números para terminar el espectáculo Este y el gran final de fuego Pero pasa una cosa, si este me sale, todo bien Me dan ustedes un aplauso, si quieren Y yo hago el siguiente Si no me sale, no me muevan esperen en los servicios sanitarios si es que alguien los pensaba llamar y si no me sale en lugar de esperarse ustedes a que yo haga ese para pasar mi gorra e intentar cobrar mi trabajo que no me alimento lamiendo la farola pues ya directamente mientras estoy ahí inconsciente ya me echan las monedas en el pecho a ver si me atienden por lo privado que yo de alta, de alta en la calle estoy allí arriba María, dame uno. A tu ritmo. Ahí. El que quieras, pero de uno en uno, por Dios. Y no te vayas que si no vas a andar mucho, coño, que me caigo. Pero, dame otro, María. Ahí está, María. Espérate, María, dame otro, solo uno. No solo uno, María, déjalo traer el suelo, déjalo traer el suelo, María, por Dios. Joder, María, que ya tengo tres cosas, que soy un hombre, tranquila. Después del uno va el dos. Va. Ah. ¡María! ¡Dame! ¿Qué falta? no, ¡Ahí está! ¡María! ¡Se me ha caído! ese que me la has dado fatal! ¡Venga, María! ¡Alguna que tenías que hacer, María! ¡María! ¡María! ¿Te acuerdas de lo que viene ahora? ¡Trae, cabrona! ¡Que no he nacido aquí! Allí, ¡Segunda base, María! ¡Se ha soltado la María! ¡Me encanta! ¡María! Si todo sale bien, en lugar de salir corriendo para tu sitio, te pasas por aquí, que antes de hacer el gran final de fuego, vamos a darte todos el aplauso que te mereces, ¿vale? Eso sí te gusta, ¿eh, tonta? Vale, va. Venga, si sale, fuego. Si no, sangre. Pues sé que a ustedes les da igual. Venga, que hago esto? El fuego me pagan y nos vamos. ¿De qué se ríen? Mire, espero que estén todos aquí al final del espectáculo, por lo menos, para darme un aplauso que me he merecido más que de sobra. Y deberían de saberlo. Pero les hago una pregunta. ¿A ustedes les gusta ir andando por la calle y encontrarse con este tipo de espectáculos? Sí ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Pues para loco, Dios antes de hacer el fuego vamos a despedirte a la de tres nos agachamos y ya verás que aplauso que te va a dar toda la peña hasta esto que se creen que no le vemos ya verás los de atrás cuando diga lo de la gorra <risa> <risa> parecen de una serie de televisión familia ¿eh? una dos ¡Tres! ¡María! ¡Ahí estamos! ¡María Choca! ¡Gracias, amiga! ¡Disfruta! ¡Vamos a allá! ¡Oh! Hey, ¡Eh! Hey. ¡Señoras y señores! ¡El gran final! ¡El fuego! ¡Me quemo vivo! solo puedo hacerlo una vez cada tres meses! ¿Y ayer? ¡Ayer me quemé y estuve más tres meses en el hospital, chaval! ¡Los niños! ¡No los soporto, te lo juro! Bien que no, que son el alma de la fiesta van a salvar el mundo va voy tranquilo, el R de dedos que se enfada voy va va va señoras y señores ¿quieren ustedes verlo? ¡sí! oigan Pagar no es obligatorio. Pero no voy a pasar ni la gorra, váyanse. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que yo voy a hacer esto para cuatro borrachos y dos niños? ¿O para seis niños borrachos? Por favor, estamos al final. Pónganle un poco de ilusión. Creo que me lo he merecido. ¿Quieren verlo? No. ¡Sí! Vale, vale. Tampoco me levanten la voz. ¡Me alegro! ¿Saben por qué? No, ¿por qué? Ah, no, ¿por qué? Nos tienen sin dormir. Se lo voy a contar, les va a encantar. Porque antes de hacer el final. papá voy a pasar la gorra fuere bueno, eh, mi por favor Espere, que no se mueva nadie no sean ridículos ni me falten al respeto estamos en la calle ustedes a mí no me deben ya se ustedes a mí no me deben absolutamente nada por lo menos legalmente hablando, éticamente, ¿eh? ya es otra cosa. Y les digo una cosa más, si el mundo funcionara más por la ética personal de cada uno que por la mierda de justicia que tenemos, nos iría muchísimo mejor. Pero si no tienen, no pueden, o directamente es que no les da la gana de poner, porque no les da la gana, por favor se lo pido. Quédense, vean el final, denme un aplauso por lo menos. Luego sigan su camino, que yo de corazón les invito. Ahora no me abandonen, que está muy cero. He y ya no, acabo. Nada. A los que vais a poner, a los que me mantenéis vivo a mí un día más, y también al espectáculo, mirar. Me llamo Rodrigo, mi nombre artístico es, como te digo, Rodrigo, con K y todo junto, los pone en el baúl, y no tengo más necesidad de estar aquí que la de cualquiera de ustedes, de ir a su trabajo cada mañana. ¿Por qué? Porque este es mi trabajo. No se equivoquen, estoy justo donde quiero estar. Soy artista callejero. A pesar de esto, soy un tipo normal. Tengo coche, casa y exnovia como todo el mundo.